Interesante la situación técnica de los títulos de ENCE a pesar de las correcciones, de las importantes correcciones de las últimas dos semanas, y es que esta como se puede observar en el gráfico, encaja absolutamente dentro de los parámetros normales en el sentido de que sería una especie de movimiento en throwback de vuelta hacia la nueva zona de soporte ante resistencia que le confiere la antigua directriz bajista, aquella que unía los máximos decrecientes desde marzo de 2021. Recta resistencia que tenía tres impecables puntos de apoyo de tangencia y donde justo se acaba de apoyar ahora. De manera que entendemos que, en la medida en que el precio aguante los mínimos de la, de la semana pasada, entendemos que lo normal es que desde aquí trate de nuevo de reestructurarse el alza con un primer objetivo, la zona de resistencia de los aproximadamente 260, y por encima tenemos los máximos de noviembre del año pasado, los 266. Por encima de este nivel ya empezaríamos a tener máximos crecientes, que es algo que no vemos desde hace mucho, mucho tiempo.